Voy al combate. ¿Qué hacen las culturas que no se dan por perdidas? ¿Favorecen su autoestima? ¿Se defienden de aquellas culpas que pueden debilitarlas? ¿Por qué procedimientos? Los que sea, pero combaten. Las culturas debilitadas o en situación de lo que Hans Morgentau llamaba subordinación cultural como la nuestra, no se defienden. Pretenden explicar la verdad y creen que la verdad va a resolver todos los problemas. La verdad es la verdad y cuando uno se muerde asco, se muerde asco con su verdad. Y otro gana.